Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy lo vamos a divertirnos un rato Con Magoma Rabbit Estamos, donde lo dejamos? Me fui a la tienda, compré un par de objetos De estos de movimiento, fuera de tal Y cosas de esas Nada, nada Verdaderamente importante Eso sí, me he quedado con tres monedicas De nada Estrella desafortunada Otra vez hacerle esto, bueno, no me voy a quejar Suelen ser bastante sencillos Tengo aquí tres de esto y quería mejorar esto carga adicional, de mirada 0, cero pero, ¿y esto cuánto me cuesta? me cuesta 4 el daño crítico es que me cunde y esto también pero bueno y bueno, vamos a ir así de este que me interesaba ostras, 5 5 ¿eh? Nada, nada, nada. Quita, quita. Y de este... Ya tengo todo lo que realmente me interesaba. Así que creo que voy a darle... A esto. Si me regala algo un Spark. Y de esta... Ya haga esto... El alcance... Me da igual. Alcance de arma me da igual. Eh, eh, eh. Pues vamos a ver si también me regala algún objeto. Básicamente, vale. Voy a jugar con los mismos. Básicamente, porque es el mejor equipo que puedo tener. Calentando. Vamos allá, gorrinadora. Recuperación del Spark. Vale. Perfecto. Mira, ahí hay un maglodo. La explosión me va a molestar, ¿eh? A ver. De esto. Vamos a sacar los mecha por acá. porque si estoy orientado hacia allí me sales hacia allí? Es que no lo Wey. No llegan al maglodo, ¿verdad? Pero le van a entretener Son 21 en esta ocasión ¿eh? Vale Ahí se quedan Y nosotros con Luigi Me puedo subir arriba Creo que va a ser lo que haga Llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego. ¡Uf! ¡De Milagro! Vale. ¿Qué enemigos tengo? Tengo ahí un gigantón. ¿Desde aquí le llego? ¿A qué le llego? Si daño desde aquí... ...daño a esos tres. Pero me gustaría dañar ojos, la verdad. Ya que estamos, me quedo aquí... No llego al este. Desde aquí le doy. Daño 3. Creo que me renta bastante. Daño tres ojitos, amigos. No me podéis pegar. Que no me rente. Vamos a hacer la miradita de acero. Y... Con este. A ver. En algún momento tengo que matar esto de aquí. Pero creo que... Me va a dar un poquito igual este ojo... En esta, eh, en esta ocasión. A ver, la cuestión es... Que no voy a matar... Pues voy a... No sé qué hacer, eh. Y si mato a ese Dede, pues mira, me salgo, me salgo de aquí y daño a este a este ojo y ya está. Lo que no quiero es que me dé el lodo, por eso me veis aquí a dar tantas vueltas. Eso es lo que yo no quería, que me diese el lodo. Vale, lo que voy a hacer, llego a darle... no llego. Desde aquí no le doy, pero desde aquí sí. Ah, hay que tener mala suerte. ¿Me va a dar el lodo? Sí. ¿Me van a explotar todos? Sí. Turno del enemigo. A ver qué pasa. ¿Y ese? Nah, se mueve ese, qué rabia. Estos que son rápidos de matar... Bueno, es lógico, se muevan antes. Vaya robo de salud me acaba de hacer este pavo. 600 y pico de vida, ¿eh? La gorrinadora la tengo, así que me voy a activar. No, pero claro, el vampiro a este no le va a afectar. Pero yo aún así. Ah, no, sí que. tal, eh. Vamos a ver, vamos a ver cuánto me podría recuperar. Antes de nada, vamos a mover a Bowser. Vamos a saltar con él, aunque sea arriba, ¿sabes? ¿Llego arriba? No sé si llego arriba. No llego. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Es que... Tengo que defender a esta, pero al mismo tiempo... Ya activado esto, así que vamos a darle... ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Que tiene el contraataque este. A ver, me voy a quedar aquí. Uf. Es que no le hago apenas daño, tío. ¿Este era débil débila? Salpicadura. No, no, perdón. Pues vamos a hacerle. Joder, qué pesado. ¿Le golpea? Dime que le golpea. No le golpea, tío. Seré burro con patas. Bueno, en el caso de que me mate algo Tengo arriba a Luigi El salvador de salvadores Y desde aquí Pues voy a darle al más alejado Oh yeah Vale Creo que no puedo hacer ya nada más Porque me curaría, pero... Si me lo mata, tengo el revivir Así que ni tan mal No he mejorado los Spark ahora que lo pienso No sé si puedo mejorar los Spark, pero no lo he hecho Eso está bastante mal hecho Me matan la gorrinadora, por suerte tengo ya para sacar otra A por... A por esta, se recupera Estos son un fastidio Menos mal que solo tengo que... Revivir y, y ya está. Y solo tengo que matar los ojos de oscuridad. Que las que no se agradece. Me voy a hacer de todo a este. Me voy a hacer de todo. No tío, pero si tengo este aquí. Es que lo que me fastidia es que se vayan curando, tío Todo críticos Está espectacular Y este Con los mecha Es que con esto no le mato Pero con los mecha sí Así que Un pesado menos No que los mecha le vayan a matar Sino que con el disparo Y los mecha Ah, pues mira A ver dónde están los enemigos. Están a ese lado. Así que yo creo que me voy a tirar para este. Desde aquí... Es que... Ya está. Perfecto, pues voy matando con Bowser los de ese lado. Y ya bajaré con Luigi y tal. No están ahí atrapados Joder, ¿otra vez me matéis a la coordinadora sin que haya hecho nada? Fucking rabia Vale eh... Creo que aquí no me queda nada Creo que voy a bajar con Luigi Y voy a ir hacia la siguiente, ¿no? Vamos a bajar con Luigi. No me lo puedo creer. No le he dado a todos. No le he dado a los tres, seré burro. Saltamos con Luigi a la siguiente. Y, y, y, y, y... mato a uno de esos mato a uno pues voy a matar a ese a ese ojo de oscuridad mirada de cero aunque se va a mover uno que no quiero y, y con este no llego a nada con esta rabiz, ¿llego aunque sea a destrozar? Es que no llego ni a destrozar eso de ahí, no. Pues nada, me quedo aquí, y ya está. Es que sabía yo que no le iba a hacer daño, tío. Están ahí enfrascados esos... A ver Vamos a Llegar Hacemos el acelerón Nos quitamos a este Pesadito Si le doy a esto Solo le doy a este Así que vamos a activar. Los mechakis, estos. Y antes de disparar, vamos a ver qué hacemos con Luigi. Que me quedan aún 11, me queda la mitad. Y llevamos 13 minutos con este videaco. Vale, vamos a ver qué hacemos con Luigi. Luigi's Mansion... De este lado, me quedan uno, dos, fastidiado el tema, ¿eh? Porque con esta llego a donde llego. ¿Con Luigi me puedo acercar lo suficiente para saltar? No. Ay, qué rabia, güey. A ver, ¿me das al barril? No me das al barril, choca Pero como no va a venir nadie No llego al barril Sí, llego al barril Llego al barril, amigos Euchejo Almadril oh, Qué rabia y aquí abajo. Se si voy aquí abajo, puedo golpear aunque sea a ese ojo. No, pero Bowser se puede acercar para que esta salte. Sí, amigos. No, no me lo puedo creer. Si me pongo en esta esquina, sí, nena. Sí, nena. Vale. Vale. Y con este no puedo saltar. Pero puedo disparar. Y matar a dos del tirón. Me quedará uno ahí escondido. Escondidico. Y... Ya está. Chicos. Ahí estamos. A ver, a ver. Pasáis rapidito que. La verdad es que, que no me ataquen ni nada es la bomba, ¿eh? A ver. Vamos a matar a este. Pude haber lanzado con Bowser. Bueno, a, a haber lanzado a Bowser. Para volar, pues seguramente. Es inviable, ¿no? No... Es viable, es viable, es viable. Qué pena que la caída no se la haya puesto que pueda hacer daño, ¿eh? Me van a masacrar a Bowser. De todas, todas protegiéndome. No puedo atacar allí al fondo. Siempre muere esto. Ah, no. Bueno, aquí mueren dos. Con este... Con este tengo... Mirada de acero. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué ideón! Tengo mirada de acero. Y no golpeo a ninguno, tío. Pero es que no golpeo ni al que me falta allí escondido. No, ya lo mató. Lo mató la ra... rabiza estela. No golpeo ni el barril ese de allí del fondo. Joder, macho. Qué fucking rabia, ¿eh? Pues Luigi te vas a quedar aquí, si por algún casual, en este de aquí, si por algún casual puedes, dispararás. Es que me dan ganas de hacer esto y todo, ¿eh? Pero es que quiero conservarlo. Es que el no poder disparar me molesta, ¿eh? va tomar vientos a tomar vientos seiscientos nueve más seiscientos nueve pero qué fucking mala suerte tío A ver, claramente revivimos a Bowser, que por algo lo tenemos el revivir. Y por las risas, ya es llevar 20 minutos que más da 21, ¿no? Podría terminar esto. Tómalo. Tómalo, tuyo es mío, no. ¿Desde aquí sí que le doy? ¿O es que aquí no le doy? No, es que desde aquí no le doy. A ver, claramente no es como suena. Y con esto Anda Aquí mismo, venga Que explote todo Que explote todo Hemos terminado, hemos terminado Victoria para nosotros 21 minutos y medio, aprox ¿Y con quién voy? Voy con Luigi Uh, vamos a Subir aquí, vamos a saltar En la rabiz Dos veces, eh, me da a mí que voy a saltar Y volvemos a saltar para estas 20 monedas. ¡No! Son 30 monedas. Mierda, salta hacia abajo. Bueno, una más. Vale. Nos quedamos bastante bien de salud todos para el jefe final. Pero...